Beneficios y buenas prácticas del newsletter dentro de LinkedIn. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 993. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y cómo pues nos damos paso a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un miércoles más 13 de julio del 2022. Vamos a hablar sobre una valiosa, valiosa herramienta como es el newsletter dentro de LinkedIn. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿qué pautas tomarlo? ¿Cuál es el, el, el concepto, digamos, que podríamos apalancar? Dentro de esta herramienta para nuestra estrategia de marca profesional lo vamos a ver, pero claro no sin antes ya saben ustedes hacerles la cordial invitación a que sistematicen la captación de prospectos calificados para su empresa. ¿Qué significa esto que te ha de sistematizar? Pues bueno, que eh, ya tienen un conjunto de procesos, estrategias y tácticas que saben cómo funciona, ¿no es cierto? Para que de manera recurrente llegue a su negocio peticiones de sus eh, servicios, de sus soluciones de manera constante, es decir, que ustedes incluso puedan predecir cuál va a ser el crecimiento de su empresa, si esto desean realmente adquirir este know-how y estas habilidades increíbles para la nueva venta consultiva en esta era tan digital, pues cateman.com slash mentorías pueden revisarlo, nuestra oferta, nuestra propuesta Leads for Sales para que puedan eh, adquirir estos conocimientos estas habilidades tan importantes bueno vamos a hablar, entrar en materia y es que hoy vamos a hablar del newsletter de Linkedin contarles que esta información está sacada de la propio, del propio Linkedin que nos matiza y que nos cuenta y aquí, bueno, aquí le vamos a dar eh, también nuestras observaciones para sacarle mejor partido a esta eh, nueva herramienta que está dentro de la plataforma que es Newsletter, ¿no? Bueno, ni tan nueva, pero digamos que mucha gente, no, lo digo nueva porque hay muchísimos profesionales que no ocupan, de hecho, he de decir que estoy pendiente yo en lanzar mi propio Newsletter porque, pues, eh, bueno, no he encontrado el mecanismo, no me he dado el tiempo, pero... Es algo que ya lo quiero lanzar. Y bueno, por esto comparto con ustedes, ya saben, siempre estas eh, estos conocimientos para que ustedes también reconsideren y vean la posibilidad de aplicarlo dentro de sus empresas. Y bueno, veamos en forma general cuáles serían los beneficios del newsletter en LinkedIn. Y es que puedes aprovechar... Este newsletter para tratar, ojo, de manera periódica, de manera constante, temas profesionales que vayan de la mano con algo que te apasione, con algo para evangelizar lo que tú haces eh, desde tu... Eh, nicho, desde tu empresa, ¿no es cierto? Y esto obviamente va enmarcado en un contenido inbound marketing dentro de una estrategia de tu marca profesional, generar contenido que ayude, ¿no es cierto? Que conteste este, disyuntivas soluciones, que te ayude a mostrarte como un referente en el sector. Tomar en cuenta que los miembros de LinkedIn, todos los miembros pueden suscribirse a Newsletter y van a recibir notificaciones de hecho esto vamos a hablar más adelante que puedes apalancarte para eh, porque utilizas los mecanismos de notificación del propio linkedin para estar presente en el día a día o bueno con la frecuencia que tú quieras hacerlo trabajar estos artículos sí así que eh, pues es, esto es parte de las cosas que vamos a hablar no como beneficios entonces para comenzar una newsletter esto lo que indica es atraer a ese público a tu público objetivo generar un una, un acercamiento ¿no? Eh, y esto pues se lo hace desde el primer momento en que publiques porque primero es fácil invitar a todos tus contactos seguidores en linkedin a que se suscriban cuando creas esta newsletter además de publicar cada artículo eh, se envía y esto es lo que les quería comentar estas notificaciones tanto atención notificaciones push dentro de la publicación es decir a la persona le va a llegar un mensaje es decir, mira, X persona a la que tú sigues eh, lanzó un, eh, un artículo en el newsletter, ¿sí? Y también le llega por correo a los suscriptores. Y esto obviamente ayuda a que tú estés en más contacto con esta persona, con tus seguidores, con tu audiencia y ayudará también a aumentar las visitas. Eh, podrás recibir comentarios también en tiempo real de tus lectores y podrás luego a través de una fase de análisis que la, el propio linkedin te brinda ver el impacto que está teniendo los newsletters o qué temas están gustando más que otros esto aplica pues para todo lo que es generación de contenido no ya sean publicaciones en este caso que estamos viendo artículos del newsletter siempre hay que revisar qué está pasando cuál tiene mayor impacto uno que otro para en base a eso pues redireccionar o enfocar en base a lo que más gusta no todos los miembros de LinkedIn este, pueden leer, pueden compartir también los newsletters, y esto es bueno. O sea, LinkedIn le permite a que si esta persona ya revisó, comparta. Y qué genial conseguir que haya más compartir de tu este, newsletter, ¿no? Así que, bueno, igual cualquier miembro de LinkedIn se puede, como ya les decía, suscribir. Y al suscribirte, cuando tú te suscribes, eh, el autor... Eh, del newsletter, podrá ver que tú te has suscrito. Es decir, que tú también como dueño de un newsletter podrás ver quiénes están suscritos eh, a tu newsletter, ¿sí? Es importante y aquí también es algo clave, lo que acompaña igual con cualquier publicación dentro de LinkedIn y esto lo vemos y lo analizamos de manera estratégica de dentro de nuestras mentorías y es que eh, las personas pueden ver tu nombre que es lo que siempre te acompaña en todo lado, tu foto de perfil, tu cargo y el título eh, tal cual como aparece en tu perfil de LinkedIn. Esto te acompaña siempre, así que por eso, como les digo, siempre vemos esta información de manera estratégica, cómo tratarla en, en las mentorías. Aquí les damos esta estos hacks súper importantes porque esto te acompaña a todo lado, incluso aquí dentro del newsletter, ¿sí? Luego, veamos las mejores prácticas. Eh, que deberíamos tomar en cuenta a la hora de crear el newsletter? Y bueno, primero, elegir un nombre para tu boletín que, que describa ese tema claro. Debe ser algo muy puntual, muy… siempre lo simple va a ser mejor para que defina de qué va a tratar siempre tu newsletter, ¿no? Entonces, igual, eh, como todo tema, eh, hay que trabajar eh, la parte gráfica, es decir, cargar un logotipo para que se acompañe a tu mm, boletín. Y este se recomienda de 300 por 300 píxeles. También subir, eh, bueno, este es de logotipo, también hay la foto de portada, que es igual de 1,280 por 720 píxeles. Evitar, eh, o sea, hay que trabajarse un poco, ¿no? No utilizar las imágenes genéricas, sino una imagen que evoque y acompañe tanto tu marca profesional. Aquí interesante tomar los colores corporativos eh, y obvio, obviamente que la, la imagen ayude a proyectar lo que va a hablar en el boletín, ¿no? Recomienda LinkedIn que es importante también eh, tomar caras, personas, eh, tiende a resonar más en las audiencias, ¿no? Lo mismo, elegir un título claro para cada artículo es importante, que ayude a la audiencia obviamente a entender de qué trata. ¿Sí? Eh, para obtener más participación, ¿qué se puede hacer? Se puede aumentar líneas de comentario o hacer una pregunta o incluso en la propia descripción de la publicación también puedes pedir a los miembros que se suscriban. Son ciertos eh, hacks que puedes utilizar para generar eh, que este newsletter vaya comenzando a tener más eh, seguidores, ¿no? Obviamente que te ayuda, pues, como todo, visibilizar, compartir estos eh, en, desde tu página, hacer las publicaciones, eh, compartir en otras redes sociales, notificar por correo, ¿sí? En fin, todo esto ayuda para que la gente conozca sobre tu nuevo newsletter. Mantener una cadencia y esto es parte de la ejecución de cualquier cosa, ¿no? Si tú decides que vas a hacerlo uno a la semana o qué sé yo, con la frecuencia que tú decidas, es importante... Eh, que lo mantengas en el tiempo, ¿no? De hecho, por eso es una de las cosas que, como no me he dado tiempo, no he podido lanzar el newsletter. Porque se necesita una vez lanzado una, que lo lances con estrategia, que te sientes un poco a meditar, a reflexionar cuáles son, cuál es el tema principal, por qué lo vas a hacer, cuáles son los subtemas que vas a tratar, con qué frecuencia y todo esto, es importante sentarse a trabajar y no hacerlo a la loca. Al final, toda acción que tú hagas debe eh, tener una dosis de estrategia y planificación antes, ¿no? Y bueno, eh, otro hack también que LinkedIn nos brinda y es que eh, dentro de tu perfil puedes cambiar el botón de conectar por seguir, es decir, en el modo de creador de este contenido te permite esto y es porque todas las personas que te sigan van a poder eh, obviamente como dice la palabra eh, seguir tu actividad y leer lo que tú estás compartiendo, con esto nos despedimos, espero que haya sido de su agrado, es, les planteo de hecho yo me estoy planteando ya la opción ya de sentarme y revisar cuál va a ser la estrategia que voy a aplicar y cuál va a ser la ejecución de todo esto del eh, newsletter. Así que les invito también que lo hagan. Tengo algunos clientes que lo hacen de manera espectacular, así que bien vale la pena también seguir ejemplos de otras personas que están haciendo cómo lo han hecho para tener tanto impacto, porque esta es otra herramienta más dentro de esta valiosa plataforma de LinkedIn para poder estar presente en la mente de tu público objetivo, generar eh, una ayuda, servir y convertirte en un referente. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una valiosa entrevista, ya saben, los martes y jueves de entrevistas. Tenemos con... Eh, la gamificación en los negocios con Miguel Ángel Martín, que no se lo pueden perder, así que nos vemos. Ya saben, y en los podcatchers, sus recomendaciones de cinco estrellas, por favor, esto nos ayuda a socializar más. Ya mismo llegamos al episodio 1000 si alguien quiere darme ideas de cómo festejarlo, pues me encantará. Y, y nada, nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao.